Hola amigos y amigas del canal Hoy en Ya No Juego Más Vamos a jugar al juego Under, Un juego que trata sobre la segunda guerra mundial En el que aparecemos Pues Por arte de magia Y aparecemos en un complejo subterráneo Este juego ya lo he jugado antes pero me pasó una cosa que os pondré al final del vídeo. Por lo tanto, voy a intentar pasármelo, porque no me lo he pasado. Y vamos a ver lo que ofrece. El juego está ambientado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se pregunta que dónde está todo el mundo. Se supone que un soldado que se ha despertado y está por aquí, entonces pues dando una vueltita, pues vamos a ver que estamos en la parte más baja o inferior del complejo, por aquí hay una alcantarilla o una especie de, de salida Esta tiene que ser por donde los compañeros salieron y cómo se puede abrir. Pues vamos, vamos a ver si lo averiguamos. Por aquí hay una escalera de madera. Uy, vemos que hay una estructura arriba, toda fabricada en planchas. Pero bueno, parece parecen estable y hay muchos tableros, parece que se puede saltar de un lado a otro, pero vamos a intentar subir por las escaleras. Como vemos el protagonista salta y bueno, hay más escaleras, escaleras para arriba, pero aquí tenemos un, un pasillo. Ahí ha puesto un mensaje que no, no lo he podido ver bien. Y aquí hay una nota. Que la podemos ver. Es raro. Los sonidos de la arma y el fuego. Y la gente chillando o lo que sea. Ha sido reemplazado por el silencio. Hay algo que está mal. Está todo. Todo se ha transformado. Todo está parado, quieto, en silencio, pero se oye un ruido de fondo un poco raro. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos ganado, la guerra ha terminado, pues no lo sé. Eso es lo que vamos a ver. Vamos hacia arriba. Estoy en, estoy en lo alto, ya no hay nada, pero ya creo que tampoco. Estoy encima de las tuberías azules No me deja pasar la tabla O sea hay que bajar He, he caído Pero aquí no hay nada Bueno, vamos a bajar a fondo del complejo. La guerra es una masacre. va dando mensajes en contra de la guerra yo ¿a dónde es? cargando hey aquí no había estado Coger una bomba, una bomba de tiempo, ¿qué hago yo con una bomba de tiempo?, ¿ponerla en la alcantarilla?, vamos para ahí, ¡Que ¡Eh! he perdido. Pues no he perdido. ¿Dónde estoy? ¡Qué bicho! ¡Dios! ¡Qué susto! Ah, no, la bomba está aquí otra vez. Entonces, el bicho me pilla y la bomba.. La pierdo. Tengo que volver a. Voy a intentar volver al principio. ¡Ay! He vuelto a la bomba. ¿A dónde estaba la bomba? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! O sea, cada vez que no pilla hay que volver a por la bomba ostras, esto no lo sabía no, lo siento amigo oh oh Míralo, corre, corre, corre, corre, yo, corre, mierda. Está claro ya. Ahí coge la bomba y el bicho ya no sigue. Pa, yo no me acuerdo del camino. Está ahí. Subirse a las cajas, pero que no sé si viene detrás nuestra o no. Corre, vamos, oh, vamos. ¿Dónde estaba la...? Aquí. Bien. Hemos escapado. Yo... Oh. Soldado. Despierta. Despierta, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué estás diciendo? Está inconsciente Mira, hemos ganado ¿Hemos ganado? Sí, el enemigo se ha retirado Adelante Tengo ganas de ir a casa a ver a mi mujer Oh Conrad, no Oh, oh Solo la muerte Ha visto el fin de la guerra ...alucinante... ...bueno... ...uf... ...como curiosidad... ...me lo he pasado... ...pero como curiosidad... ...hay que decir... ...que el juego... ...está muy bien... ...pero... ...antes me encontré con una sorpresa... ...fue... ...un bug... ...un fallo en el juego... ...me salí del mapa... ...y veía el mapa... Y ahora os lo voy a mostrar, pero antes voy a puntuar el juego porque esto sí cambia las cosas. Es alucinante, es acojonante, da sustos de verdad y encima te tiene totalmente en intriga. Por lo tanto le doy un 9 sobre 10, pero vamos, sin, sin duda ninguna. Un 9 sobre 10 y no le doy un 10 sobre 10 por el mal rato que he pasado y por el bug que encontré antes. Así que ahora os voy a poner un trocito del book, si no lo estoy poniendo mientras estáis viendo esto. Y, y repetimos, el juego un 9 sobre 10. Alucinante. Así que si os ha gustado, pues darle like, suscribiros al canal. Revisar las listas de reproducción que hay más juegos. Y nos vemos. Chao. Y hasta la próxima. Vaya más rato.